Cada vez hay más ataques a sistemas informáticos e instalaciones industriales comprometiendo la seguridad de las empresas. Cada vez se requiere de más técnicos cualificados en áreas informáticas e industriales de la ciberseguridad. Si has realizado algunos de estos ciclos de grado superior, título de técnico superior en sistemas electrotécnicos y automatizados, título de técnico superior en automatización y robótica industrial, Título de Técnico Superior en Mecatrónica Industrial Título de Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos Título de Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico Este curso de especialización consiste en definir e implementar estrategias de seguridad en las organizaciones e infraestructuras industriales, realizando diagnósticos de ciberseguridad análisis forenses, configurando redes e identificando vulnerabilidades. Podrás ejercer tu actividad en organizaciones de distintos sectores, donde sea necesario establecer y garantizar la seguridad de los procesos industriales. Cubrirá perfiles profesionales tales como experto-experta, auditor-auditora, consultor-consultora o analista técnico cualificado de ciberseguridad en entornos de la operación. Una vez cursados los módulos correspondientes, el alumnado tendrá un periodo de prácticas en empresas del sector de la ciberseguridad y en empresas que tengan implantados conceptos de Industria 4.0. EASO Politécnico A es el único centro educativo de Guipúzcoa que cuenta con esta oferta formativa. Estamos ubicados cerca de los parques tecnológicos de Miramón y Suatsu, donde se concentran empresas del sector informático y de la ciberseguridad. Nos coordinamos con empresas y centros tecnológicos del sector. Contamos con laboratorios equipados con sistemas automáticos y robóticos avanzados. Desde SIUR ponemos a disposición de ASO Politécnico a nuestras infraestructuras de ciberseguridad para que puedan aprovecharlas para formar y para realizar prácticas con sus alumnos. El sector de la ciberseguridad va a requerir en los próximos años de personal cualificado en áreas como la informática y la protección de entornos industriales. ¡Anímate!